Bueno, pues me llamo Miguel Ángel Orna y soy fundador de Bleedworks y el, el jefe de tecnología de, de la empresa. También soy desarrollador de, de los ports de juegos ahí en, en Bleedworks. Pues En la clase de, de hoy vamos a intentar explicar en qué consiste el, el proceso de la conversión de videojuegos entre plataformas y también pues dar un poco las ideas de por qué yo quiero que mi videojuego salga en más de una plataforma, y los pros y los contras que, que eso tiene. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco en qué, en qué consiste la, la conversión de videojuegos, para luego ver pues, por qué queremos que, que nuestro videojuego pueda funcionar en, en múltiples plataformas. Luego tenemos ahí la medio verdad de, bueno, pues, yo ya uso un es multiplataforma, entonces esto no me aplica a mí. Y después... Pues como lo anterior, pues ya vemos que no es verdad del todo, pues si estamos haciendo un juego, nosotros mismos somos un equipo pequeño que queremos portarlo a otras plataformas, un poco, un poco de ideas a tener en cuenta a la hora de, de hacer esa, esa conversión. Pues el primer problema que, que suele aparecer siempre es que el juego original pues no estaba diseñado para ser portado a, a otra plataforma. Con lo cual pues, nos toca digamos, pelear también con el código que otras personas han hecho sin tener eso en cuenta. Entonces nos toca un poco de bucear a veces en, en el código para, para solucionar todos esos problemas antes de comenzar el, el port. ¿Y el engine no te va a dar todas las, todos los casos de la certificación ya resueltos? Porque pues, hay determinadas cosas que hay que hacer de una forma, en pues, una secuencia determinada, que eso lo tiene que hacer tu juego, no, lo a, no te lo va a hacer el engine. Y además, luego está toda la parte de publishing que todo esto pues hay que hacerlo desde cero para cada una de las, de las plataformas. Un engine no te va a dar eso solucionado. Pues cuando no, no tenemos el mismo dispositivo de control que tenía el, el juego original, pues ahí ya entra una parte digamos un poco más artística de nuestra parte de rediseñar la interfaz, o pues, mover botones, ajustar, añadir... Eh, pistas para el usuario para que sepa pues, cómo tiene que mover las opciones, etc. Por ejemplo, en un PC, tú tienes mouse, tienes teclado, tienes joystick. En un móvil, normalmente solo tienes una pantalla táctil. En la consola, pues depende de la que sea, pues, puedes tener un Gamepad, puedes tener un, un Gamepad y, y pantalla eh, táctil. Y entonces todo esto requiere que tu juego esté preparado para poder cambiarle el método de control a la hora de portarlo. Pues empezamos con un pequeño port para SEGA que era el Sonic CD. Empezamos pues dos amigos que nos conocíamos de hacer emuladores de máquinas recreativas pero como era un trabajo digamos serio pues había que hacer una una empresa entonces este otro compañero conocía a Tony a Jorge que tenían ya la empresa de Blitz Software y entonces ahí pues como vimos que el tema de la conversión de videojuegos pues tenía futuro y la cosa podía ir bien hacia adelante pues decidimos fundar con ellos Blitzworks. Pues los juegos más importantes así conocidos que hemos portado ha sido el primero que fue el Sonic CD, luego uno de los más grandes digamos que hemos hecho que fue el Jet Set Radio que es un juego de drinkas para pasarlo a, a consolas actuales. Y después, otro juego importante también fue el Fez, que lo sacamos a principios de este año, después de un largo desarrollo, y Spelunky, por ejemplo, también. Olioli, que es un juego de, de patinar. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el juego oli Olioli, era un juego de Evita, que estaba pensado para manejarse exclusivamente con la pantalla táctil y, y bueno, con los botones hacías los movimientos del personaje. <tose> Pero todos los menús del juego, todos eran táctiles, con botones táctiles. A la hora de pasarlo a PlayStation 4 o PlayStation 3, tuvo pues, hubo que rediseñar todas las interfaces de usuario, todos los menús, para añadirles pues, un cursor, añadir qué botón, pues, asignar botones a acciones específicas, porque antes era muy fácil pulsar con el dedo en un botón, pero ahora pues, tienes que indicar que el círculo hace esto, el triángulo hace esto otro. Pues tenemos ahí bastantes proyectos en, en marcha. Pues, eh, pues hace poco terminamos precisamente la versión de PlayStation 4 del Spelunky, que ahora mismo pues estamos haciendo un desarrollo de un parche también. Tenemos pues, Dragonfin Sub, que es un juego, un RPG que lo anunciaron también hace poco. Un juego que se llama Rebel Galaxy, también, que estamos haciendo con Double Damage Games, que también lo han anunciado hace poco. Tenemos algunos otros jueguecillos más ahí. Pendientes. Pues El porting de videojuegos o sea, lo que necesita fundamentalmente es el, el conocer cómo funcionan por debajo casi las, las máquinas. O sea, hace falta un poco de conocimiento a bajo nivel de las consolas porque muchas veces toca optimizar el juego porque estaba pensado para otra plataforma que a lo mejor tenía más potencia, entonces tienes que intentar sacar toda esa potencia intentar aprovechar todo lo que te da tu consola y también conocer la original de la que viene el juego para saber pues, cómo lo que se hacía en una consola de una forma, cómo se hace en la otra.